En hiperlimpieza disponemos de un catálogo de esponjas jabonosas y manoplas desechables, de varios tipos y materiales, aptas para centros hospitalarios como hospitales o clínicas, colegios, guarderías, centros de día y residencias de ancianos. En primer lugar, contamos con esponjas desechables preenjabonadas, fabricadas en napa, un material suave y cómodo de utilizar, pero a la vez rugoso para ser capaz de eliminar la suciedad. Solo hay que humedecerlas un poco para que liberen el jabón y proporcionar una limpieza completa. Están disponibles en dos grosores diferentes. También podrá encontrar esponjas desechables de FOAM, un material suave e idóneo para pieles sensibles. Contamos en primer lugar con esponjas que al mojarlas liberan la cantidad justa de jabón para la limpieza de una persona. En nuestro catálogo también disponemos de esponjas con jabón de FOAM con aloe vera para aportar los máximos beneficios e higiene a la piel. Contamos igualmente con esponjas de FOAM sin jabón suaves y con la capacidad de añadir jabón o gel dependiendo de las necesidades de la persona. Finalmente disponemos de manoplas desechables ergonómicas fabricadas en poliéster, un material suave y de rugosidad intermedia que liberan la cantidad de jabón adecuada al entrar en contacto con el agua y manoplas húmedas anatómicas que no necesitan agua para utilizarse lo que permite que se puedan emplear en cualquier lugar y situación.